Todo el conjunto de la sociedad gibraltareña ha sentido un hondísimo pesar cuando hemos recibido la noticia de la muerte de Isabel II. Gibraltar era su roca, pero ella también era nuestra roca en momentos difíciles. Y era sobre ella que habíamos creado la democracia moderna que es hoy Gibraltar. En estos momentos de Gran tristeza. Hemos agradecido muchísimo los mensajes que nos llegan desde España, en particular desde el campo de Gibraltar, donde alcaldes y amigos de Gibraltar nos traspasan sus pésames por nuestro momento tan difícil y de esa manera nos ayudan en estos momentos de gran tristeza.